Pero una, gracias, este momento, gracias. pero una administración de ingeniero se, se, dejan que se corte... Eh, uno no sabe, no, dice, decía mi abuela no vaya a casa de nadie que tú no sabes cómo está nadie. Gracias, oh, sí. <risa> gracias amado, gracias Carolina, Francia todo el equipo de mañana. Y gracias a la gente que, que nos ve. Eh, primero iniciar avisándole a toda la gente que le interesa estudiar eh, que el Ministerio de Educación Superior abrió... La convocatoria a becas nacionales. Si usted quiere estudiar una carrera de grado, si usted quiere estudiar una maestría, una especialidad, el mesit se lo paga. Si alguien no se lo dice, bueno, pues yo se lo estoy diciendo. De hecho, yo me voy a aprovechar de eso. ¿Tú has ha, ha visto los requisitos de, para, para acceder a eso? Eh, no tener un buen récord, o sea, una buena calificación. No, pero hay otros, en no, de, de, cuál, en término ser dominicano. Y términos de edad. No, no, no, no. Cuando tú entras, lo que te dice es ser dominicano y tener, el, eh, creo que más de 80 puntos en, en la escala de 0 a 100 y, y 3 en la escala de, de, de 1 a 4. Hay que chequear bien y porque a mí me parece que he visto términos de edad. No, no, no, no. Eh, yo realmente, o sea, yo no lo veo ahí. Sí. Si podemos entrar a en la... Hay, hay una intención si de, tre, de, de, de, de, de, de, de 18 a 35 años. La, a 25 No lo no he visto, otros. por ejemplo. Si podemos entrar a la MESID, muchachos, y, y ver los requisitos, ahí te lo dice. Pero cuando yo... Incluso pueden llamar a la MESID investigar eh, a, en lo que es eh, relativo. Yo, yo tengo 36 años y yo apliqué. A mí no me dicen, por ejemplo, no. si sí, sí, voy a participar o no. O sea, ah, me pues ya tú no eres años. joven. No, tengo 36 años. Entonces, voy a, ya yo apliqué para, para una beca por una maestría. Eh, a la gente que lo aprovecha, aquí en San Francisco también de Macorís. Bien, eh... Quiero iniciar este tema, ahí está, que bueno, habría que entrar en la parte de, de los requisitos. Si lo pueden encontrar mientras tanto, cuando lo tengan, si lo pueden, si lo encuentran, bueno, pues perfecto. Miren, señores, con relación a lo que está sucediendo en la República Dominicana, que es algo realmente fenomenal el hecho de que, de que el pueblo comience a exigir sus derechos, a protestar, eh, es algo maravilloso, lo cual yo saludo y a lo cual yo me sumo. Pero, necesariamente nosotros tenemos que eh, evaluar la situación. Cuando uno emite una opinión en, un, en el lugar cualquiera, si tú lo haces de manera pública o a través de, de un medio de comunicación, tú crees que estás en un estado democrático. Y entonces, eh, resulta ser como que tú te encuentras con tantos escollos que tú dices, ¿realmente estamos en democracia? ¿O estamos defendiendo la democracia? Y entonces tuve que auxiliarme de este manual... Eh, manual de derecho constitucional dominicano de Trajano Vidal Pontentini porque yo dije, hay una equivocación ¿verdad? Mírenlo aquí muchachos, hay una equivocación y entonces me tuve que ir a buscar los conceptos de democracia porque yo dije, bueno, no estoy entendiendo no estoy entendiendo porque por ejemplo, el hecho de que una parte importante de la población ojo, ojo una parte importante de la población que puede ser mayoría eh, o no sé está protestando de una forma pero que cuando tú emites una opinión que no va consona con quizá esa parte importante de la población, entonces esa población, ese grupo, ese sector, entonces utiliza todos los epítetos habidos y por haber en contra tuya. Primero te llaman bocina, porque tú quizás no estás de acuerdo con eso. Pero vivimos en un estado, y es bueno decirle a la gente, que la democracia, Y lo quiero que me lo enfoquen aquí para leerlo, para que vean que no, que no, que no soy yo mismo que, lo, eh, eh, el que tiene ese término. Vamos a ver. Dice aquí, ¿verdad? Según Trajano, ¿verdad? Que la democracia, eh, poder del pueblo, y dice, es un régimen político en, en el que el poder proviene del pueblo y es ejercido por este de manera directa o indirectamente. Ahora bien, en la República Dominicana... Es un estado social democrático, es decir, que el, el poder emana del pueblo, pero también es un estado de derecho, donde hay libertad. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que está incluso eh, ofendiendo a los que no están protestando en la Plaza de la Bandera, o los que no van al parque a protestar. Y entonces es bueno recordarle a la gente... Que precisamente esa democracia, esa libertad, es la que permite que usted tenga un punto de vista diferente al del otro. Porque usted no puede pretender que yo haga lo que usted quiera, que yo haga, porque entonces no hay, no hay libertad. Usted no puede pretender que yo diga lo que usted quiere escuchar, porque entonces no hay libertad. Y entonces, ¿para qué vamos a la plaza de la bandera a exigir democracia? Si, yo, si usted quiere que yo diga lo que usted quiere escuchar, si lo que yo digo a usted le molesta y usted no puede con argumentos, porque esa es otra, y usted no puede con argumentos rebatir lo que yo estoy diciendo y acude a decirle bocina, ladrón, rata, corrupto, coge cheque, esa es la libertad que estamos exigiendo. Es esa la libertad que estamos exigiendo cuando vivimos supuestamente en un estado democrático y de derecho. ¿Tú sabes qué pasa? Que la gente no ha comprendido el término democracia. Nosotros creemos que la democracia es ponernos de acuerdo y no es así. Exacto. La democracia es el sistema del disenso, no del consenso. O sea, es el sistema del disenso porque es el sistema en el cual usted puede convivir con otra persona a pesar de no estar de acuerdo. Claro. Eso es democracia. Y es bueno decirle a la gente que en un estado social, democrático y de derecho, que es lo que tienen que exigir esos jóvenes, ¿eh?, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, qué porque si, hay uno que, si, si aquí hay uno que ha trabajado con jóvenes y que ha defendido siempre los derechos de los jóvenes, soy yo, y no que yo lo diga. La historia está ahí, además tiene que investigarla. Entonces, ¿pero qué pasa? La Constitución, la Constitución que se usa en los Estados Democráticos, en su artículo 40, habla del derecho a la libertad, pero yo creo que eso es un derecho bastante amplio que habla de la libertad de ser, ¿verdad?, la libertad también de pensar, como el artículo 49, de expresar y difundir tu, tu, tu pensamiento sin que tú recibas una censura previa. ¿Verdad? Pero también el derecho a la dignidad. Hay que ver la agresión, lo, la violencia que hay en las redes sociales. Incluso ayer, que de manera jocosa, pero es interesante analizarlo, había un post que decía, si tú eres guapo, vístete de morado, oye esto, sí, sí. muy... Muy creativo, a mí me encantó eso. Y la la plaza pero, de la bandera sí. y vos sea cuatro años más. Pero, y ojalá que Rita Guzmán me esté viendo, a pero, que tú pero cuando tú le aplicas sociología a eso y psicología, tú dices, ¿cómo así? Porque tú dices, si tú eres guapo, vítete de morado y ve a la plaza de la bandera y grita cuatro años más. Y yo me pregunto, a, quitándole a eso eh, eh, la jocosidad, si y guapo. yo me pregunto, ¿cuál es el problema, por ejemplo, con que un PLDista... O un qué? Eh, un izquierdista o lo que sea vaya a la Plaza de la Bandera vestido de morado y pida cuatro años más. Pero y no es democracia no, que estamos pidiendo. Demasiado. Pregunto yo: que vaya un PLDista a la Plaza de la Bandera y que diga cuatro años más. <risa> ¿Y qué pasa con eso? Había que agredirlo. Porque se supone que es democracia lo que estamos pidiendo. Ahí pueden ir todos, porque todos son dominicanos. Mira qué vaina. Ah, pero no, incluso yo vi que pasó un vehículo que, te, que estaba rotulado con Gonzalo, que entiendo que no debió pasar, pero tiene todo el derecho de pasar, ¿verdad? Y se le fueron encima de una vez. Y es esa la sociedad que queremos. Claro, yo no estoy hablando para, para, para los fanáticos. Aquí hay gente que me está, que me está, que me está viendo y que me, y que me va a entender. Y si no ahora, a futuro. Es que esa no es la democracia que nosotros tenemos que promover. Sí tenemos que protestar pero también tenemos que permitirle al otro que, que, que pueda pensar de manera diferente. Yo realmente, yo realmente no confío en ninguno de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí están todos y todos, son todos culpables. Y ¿saben qué pasa? Por ejemplo, hubo una reunión en la Junta Central Electoral, oye esto amado, donde todos se pusieron de acuerdo en la forma en, que, en la que se iban a llevar las elecciones el día 15. ¿Y tú sabes qué? Están llamando a una marcha una protesta contra la Junta Central Electoral para el próximo domingo. Yo no sé si es que está. Pero espérate un momentito, eh, eh, perdón, para que no me, perdón, perdón, para que no me saque de contexto, Francis, porque tengo tiempo. No, no, tiempo. no hay contexto, pero no esto, nadie entonces, se puso de acuerdo, se le está pero, aceptando sí, el 15. Sí, sí, no, sí, sí, falso. Se pusieron de acuerdo en una falso, audiencia porque, pública. No, la Permi audiencia pero, pública pero, pero, fue donde se escuchó Francis, por primera pero, vez. Pero permíteme, Francis, permíteme. No había audiencia pública. Permíteme, sí, hubo... Uh, pero por Dios. A donde se tomó el 15 pero, pero por de marzo. Pero la audiencia pública. Pero eso fue después pero que ellos tomaron Dios, la decisión. Búscame la audiencia pública de la Junta Central Electoral de Juárez partido, sí. Pero ese día. Pero ese, no habló, pero ese pero día, día no importa. fue que se tomó. Pero no importa, pero ya no. se pusieron no. de acuerdo en la Ese norma. día fue que se le dijo Dios que Dios. era injusto que no lo hicieran en consenso. Pero ya lo hicieron. No. Pero ya lo hicieron. Hay condiciones, pero, primero. Pero, pero ustedes dos, los dos tienen razón. Porque tú tienes razón y él también. Pero finalmente la, la, la, la fecha se eligió previo a la audiencia previo. pública. Pero en la audiencia pública todo el mundo... Ya se resolvió, entonces... Se pero pusieron no puede de decir que hubo un acuerdo. Bien, se pusieron tan bien. de acuerdo. Óigame esto, pueblo dominicano. Se pusieron tan de acuerdo que, que decidieron a unanimidad eliminar todas las boletas, quemarlas, en la forma en la que se va a hacer. Incluso ayer hubo una reunión que el PRM no participó, donde se están llevando a cabo todo, todo, eh, todos los procedimientos, cómo se va a hacer en consenso. ¿Y saben qué? Están llamando a una marcha, Domingo, protestando contra la Junta. Domingo, ahí, porque esa es la misma junta Pero Domingo, tú estabas 25, ahí 1, Entonces, 9, bien, con relación a todo esto Es importante decirle al 10 pueblo de la mañana. Y ustedes me pueden entender hoy si sí que no me entiendan porque lamentablemente sabemos que hay muchos fanáticos pero sabemos que hay un pueblo que está pensando Mira, y que sabe a lo forma. que yo me estoy diciendo te quiero, te quiero corregir no, espérate algo. Un, momentito, espérate ayudarte, un momentito ayudarte, ayudarte algo, lo que pasa es que evita sabes... decir fanático sí, porque fanático, tú eres muy fanático, fa hay fanático pero que tú, fanático, en la forma que tú Francis, defiendes lo tuyo Dios, es fanáticamente, no importa pero que ese es mi punto de ah, vista, ah bueno, y fanático yo no, estoy, yo no estoy agrediendo a nadie con eso yo a nadie le estoy diciendo que es un corrupto ni que es un ignorante, no, no, no, ni le estoy ofendiendo tú me entiendes, ahora cuando la gente, eh, de manera irracional Porque yo tengo un punto de vista O fulano tengo un punto de vista Diferente al que tiene un grupo Agarra y te ofende Te agreden, incluso te amenazan Y ese es, eso es libertad Y eso es verdad Ponme la foto para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando Uno de los, de los principales líderes Que está en la, ahí en, esa, en eso ¿Qué es eso? Carlos Montecu ¿Y quién es ese líder? Míralo ahí ¿Pero quién es ¿Tú sabes ese? lo que hizo ese barbarazo Que en un estadio, desnudo Mírenlo ahí, salió con la bandera De la República Dominicana ¿Y saben quién es él? ¿Quién es Uno de los que está ya exigiendo eh, eh, eh, eh, Democracia Claro Él está contaminando esa lucha Que es una lucha muy buena, está muy bonita con, ¿Tú estás consciente de eso? ¿Eh? Claro, él la está contaminando, pero sí. deberían sacarlo de ahí. preso eso debe Y decirle, estar. usted es un irrespetuoso también a la patria. Mira no lo que usted el, hizo. Ese no fue el mismo que se tiró en la fuente de La Vega. Ese mismo. Y que se, no, no, ¿Y se otro, le dio... Otro. Ah, este no, lo que hizo fue que, que se desnudó en un, en un lugar público también. Debe estar sometido. Sí, se desnudó. Entonces, él está ahí... ¿Y por qué no lo sacan también? Porque también él le hace el juego a, a, a la asquerosidad de la República Dominicana que han, impu que han impuesto todos estos eh, políticos. La mayoría de ellos corruptos porque tampoco podemos meterlo a todo en un saco. Entonces, con esto quiero decir, señores, que la democracia es amplia, amplia, y tenemos libertad en este país. Usted proteste, yo protesto, pero no me obligue a protestar a tu manera. ¿Y por qué yo no me sumo a eso? Porque yo entiendo que ahora mismo hay muchos políticos que se están aprovechando de eso y que cuando lleguen, y yo creo en eso, ojalá que para el año 2024 ahí no haya uno solo, un solo político, un solo funcionario que sea de, de la generación pasada y de esta. Que sean todos jóvenes, con pensamiento diferente. Ojalá cambiemos todo, todo. Pero tampoco yo me voy a dejar utilizar de un grupo de gente que han estado todo el tiempo aprovechándose de las mieles del poder y que hoy se vienen a ser las víctimas, se vienen a ser las víctimas, gente incluso, a este pueblo hay que decírselo, que tuvieron al lado de, de Trujillo, al lado de Balaguer, al lado de Leonel y que han aupado la corrupción y el abuso contra el pueblo dominicano.